Estas son las cuatro razones por las que una mujer se enamora de un hombre casado. En muchas ocasiones nos preguntamos exactamente qué es lo que motiva a una mujer a estar con un hombre que tiene familia. Qué es lo que hace que ella, a pesar de que tenga a, una, a un montón de personas cerca, tenga un montón de pretendientes a su par, porque ella decide justamente estar con alguien con el que no puede estar. Tristemente hay muchos casos y muchas historias de mujeres que están atrapadas en relaciones con hombres casados. Nos ha tocado muchas veces conocer a esa tía que tristemente no puede terminar una relación con alguien que ya tiene un compromiso, aun a sabiendas que ese alguien tiene hijos, hijos con una mujer con la que ya sostiene una relación de años. ¿Cuál es la psicología detrás de una relación de una mujer que decide emparentarse con un hombre comprometido? Este video justamente quiero ofrecer cuatro claves, cuatro razones por las cuales esto regularmente ocurre y qué hay y qué se esconde detrás de una mujer que está detrás de un hombre con compromiso. Si este video te gusta, no olvides que al final puedes dejarme un emoji de una mariposa en los comentarios para saber que este video te ha encantado. Y lo otro es que te suscribas a este canal. Además, recuerda que me puedes apoyar en Patreon para que yo pueda seguir produciendo más de estos videos. Te dejo los detalles en el primer comentario. Así que empecemos con este video. Cuando introduje este video... Pregunté, ¿cuál sería la psicología que hay detrás de una persona, de una mujer que de alguna manera se está emparentando en una relación dañina con alguien? ¿Qué es lo que hace que ella esté detrás de una relación con alguien comprometido? Bueno, existen varias razones, pero hay una en particular que me ha llamado la atención y que la concluí derivado de haber leído a Robin Norwood y es esta. Número uno, Competencia femenina. De niña, esta mujer se habituó a competir por el afecto de su padre o alguno de sus progenitores, dígase una madre, dígase un tutor, que una relación con un hombre casado le supuso la oportunidad de redimirse y volver a pelear por el afecto de alguien. Hay algo interesante aquí y es que nosotros somos criaturas de hábitos y nos habituamos. Tenemos la capacidad de alguna manera de adaptarnos al medio y al contexto desde donde nos estamos moviendo. Eso supone en otras palabras de que si nosotros estamos acostumbrados al caos y de alguna manera a la ausencia de cariño, a la ausencia de afecto, pues regularmente con eso viviremos y nos vamos a ser expertos en poder movernos dentro de ese contexto por ejemplo en este momento te doy un ejemplo muy simple en este instante que estoy grabando estoy grabando en la azotea de mi casa y al frente y te lo voy a mostrar en cámara hay un montón de montañas en las cuales hay árboles cuando tú te mueves a través de esas montañas ...y lo haces repetidamente... ...una y otra vez, una y otra vez... ...literalmente te acostumbras al terreno... ...sabes en dónde te ubicas... ...sabes en dónde estás... ...puede ser un terreno muy escarpado... Puede ser un terreno muy húmedo, puede ser muy mojado, puede ser un terreno lleno de animales silvestres, animales peligrosos, pero sin embargo tú conoces cada centímetro del terreno y te has habituado y te has hecho experto o experta en moverte en ese terreno. Sabes muy bien cómo Moverte, sabes muy bien cómo explorar cada parte y sabes muy bien qué partes son peligrosas. Te has habituado tanto que si un día yo te llevo a que conozcas la ciudad, posiblemente te vaya a parecer un poco extraño porque solo ves gris por todas partes, mientras que estás acostumbrado a ver verde por donde sea que te muevas. Más o menos la lógica de la competencia femenina funciona de la misma manera. Una mujer que está habituada a competir por el amor de uno de sus progenitores, de adulta se acostumbra tanto a ese terreno a ese bosque que al final de cuentas busca exactamente lo mismo. La búsqueda de la atención paterna se proyecta en la atención que le pueda dar un hombre y es la sensación de que le está arrebatando esa atención a la esposa el símil cuando ella le arrebataba esa atención a su hermana o a su hermano compitiendo por la atención de su padre a través de sacar buenas calificaciones a través de portarse mal para que él le preste atención la lógica aquí es exactamente la misma hay una competencia que se está gestando realmente es la necesidad que de alguna manera de alguna manera, ella está buscando la atención paterna que no tuvo de pequeña, la está proyectando en el hombre con el que intenta emparentarse ahora mismo. La realidad es que en muchas ocasiones hay muchas, muchas mujeres que sencillamente están atrapadas en ese bosque porque no han conocido algo diferente y repelen a cualquier persona que no pueda darles ese sentido de competencia afectiva. Número 2. Porque no siente que puede aspirar a algo mejor. Relaciones dañadas, matrimonios fallidos, engaños, decepción. Una mujer llega a un punto de inflexión que necesita al menos que algo que se parezca al amor llegue a su vida y ese algo lo puede dar la ilusión de una relación con alguien comprometido. Volvemos a lo mismo de antes. Generalmente nosotros estamos limitados por nuestro contexto. Una mujer que trabaja en una oficina en la universidad o que ha pasado gran parte de su vida limitada a un número muy concreto de parejas o potenciales parejas, regularmente va a tener que acostumbrarse o habituarse o por lo menos conformarse con lo que le está llegando. No puede aspirar a algo mejor, no puede darse la oportunidad de tener algo mejor porque está limitado a la oferta disponible de parejas potenciales. Una mujer que va a la universidad solo puede emparentarse con hombres con los que tenga afinidad dentro de la universidad. Del plantel educativo Dentro del campus universitario No se puede dar el permiso de buscar a alguien más Porque su contexto no le permite conocer a alguien más Lo mismo pasa con una mujer que trabaja como sobrecargo Solo conoce el contexto de trabajar con el capitán de la nave No conoce otras cosas Quizás se relacione con algunos clientes Con algunos pasajeros Pero su relación más directa y de mayor afinidad Es con el capitán Y por lo tanto no puede aspirar a otra cosa mejor que eso En muchas ocasiones muchas personas y nosotros, hombres y mujeres, eh, estamos en esta situación de que estamos limitados a la oferta disponible de parejas potenciales y por lo tanto solo, solo tenemos la oportunidad de emparentarnos con personas que están a, a nuestra disposición y con la que tenemos una afinidad. Hace siete años quizás me topé con esta situación. Yo no tenía a nadie con quien tener una relación cercana y solo tenía a una amiga. No tenía la oportunidad de estar con otras personas, a pesar de que yo iba a un lugar muy concurrido, era un gimnasio de CrossFit, pero solo tenía afinidad con una sola mujer, que era mi mejor amiga, y ergo, esta mejor amiga estaba casada. En este contexto de cosas, siempre, siempre surgía un poco de atracción entre los dos, obviamente nunca cruzamos esa línea. Pero la realidad es que sí había cierta afinidad y tristemente eso es lo que nos ocurre muy regularmente. Tenemos afinidad con un grupo de personas muy reducido que al final llegamos a sentir que es lo único a lo que podemos aspirar. Y muchas veces estas mujeres que se emparentan en relaciones con hombres comprometidos son mujeres que de alguna manera no tienen otras oportunidades. No tienen otras personas con las quienes estar. Simplemente están limitadas. A unas cuantas parejas, a pesar de que parezca que tengan un séquito de hombres detrás, en realidad solo tienen uno o dos disponibles. Número 3. Porque quiere tener hijos. Hace tiempo atrás conocí el caso de una mujer que estaba tan desesperada por tener hijos que en realidad no le importaba de dónde vinieran estos. No le importaba si viniese de un hombre irresponsable, de alguien que... Tuviera problemas con el alcohol, en realidad a ella no le importaba esto, solo tenía el deseo y el anhelo de concebir. Tristemente y para su mala suerte, pues cada hijo que llegaba a concebir lo perdía y este ciclo se siguió repitiendo una y otra vez. Intentando de que por fin pudiera concebir, ella se amarró a este hombre casándose con él y buscando de que él se quedara con ella para poder concebir una vez más. Tristemente, pues a medida que esto surgía, este hombre jamás dejó a su anterior esposa. Al contrario, esta nueva relación afianzó la relación que él tenía con su anterior esposa y debilitó la relación que tenía con ella. Con el paso del tiempo, ella se vio en la necesidad, se vio en el deseo, se vio en la triste necesidad de terminar esa relación porque sencillamente no le aportaba nada más. Tristemente, la necesidad de procrear, la necesidad de tener hijos, generalmente les juega en contra a muchas mujeres que se sienten totalmente atrapadas en la idea de que quedarán solas. Y no solo, le ten, no solo le tienen miedo a la soledad. Muchas veces nosotros pensamos que una mujer le tiene miedo a la soledad, pero a la soledad conyugal. Y en realidad no es así. Muchas mujeres le tienen la soledad maternal. Es una soledad del tipo, de, del tipo de tener miedo por no poder concebir y no tener hijos. Hay mujeres que pueden vivir con la idea de no tener pareja. Esa clase de cosas no les importa. No le tienen miedo a estar solas y sin pareja, pero sí le tienen miedo a estar solas y sin hijos. Y esa necesidad de y ese miedo de estar sola y sin hijos es algo que les aterra y por eso es que se aferran a una relación el miedo a la soledad no siempre es un miedo a estar sola y sin pareja, muchas veces tiene que ver con estar sola y sin hijos, y esto es lo que en muchas ocasiones motiva a muchas personas a querer aferrarse a una relación con un hombre comprometido, por la sensación de que por lo menos va a poder tener la compañía de un hijo. En muchas ocasiones nosotros como hombres y como mujeres hemos venido de relaciones enteramente matriarcales donde es la mujer, donde es la, donde es la madre la que controla y dirige a toda la familia. ¿Por qué? Porque en realidad ella es madre soltera. Y en muchas ocasiones una mujer puede tolerar la soledad conyugal pero nunca la soledad asociada a la crianza. Y eso en muchas ocasiones le termina afectando. Es por eso... Que hay muchas personas que le temen a la soledad y dicho sea de paso, tiene razón, porque podemos concebir una vida sin una pareja, pero no sin hijos. Número cuatro, porque simplemente le place, quiere probarse que puede. llegada a cierta edad parece que las personas tienen una fuerte necesidad y predisposición a querer probarse cosas, a decir sabes qué quiero ser Quiero probar que soy capaz de subir una montaña, quiero probar que soy capaz de pelear, quiero, ser, quiero probar que soy capaz de, de ser fértil. En muchas ocasiones nosotros entramos o las personas entran en una crisis de mediana edad donde intentan probarse que aún pueden, que aún son capaces, que todavía son capaces de hacer ciertas cosas que dada la edad pareciera que no pudiesen. Quizás son personas que están tratando de recrear sus tiempos de juventud cuando podían darse el permiso o la oportunidad de poder atraer las miradas. Pongámonos en el contexto de una mujer que de joven atraía las miradas de cada chico que la veía en la universidad o la veía en la escuela. Esa sensación de sentirse joven todavía le causa sensaciones de antaño y todavía de mayor, de 40, de 40, de 35 años. Recuerda esa sensación que le producía las miradas, esas miradas que la buscaban, esas miradas que la veían con lujuria. Intenta volver a encontrar esas miradas y o casualmente lo encuentra en un hombre casado. Tristemente hay mujeres que tienen necesidades muy fuertes, que están arraigadas y que intentan buscarlas en un hombre. ¿Es esto malo? En realidad no, porque la tentativa de meterse con un hombre infiel y meterse con un hombre infiel son dos cosas totalmente diferentes. Una mujer puede desear algo por una necesidad adyacente o subyacente, pero no necesariamente consumar el acto. El problema es que sea por la, por la que sea la razón, una mujer decide, compro, decide meterse con un hombre comprometido. Ahí es un problema. Ahí sí que estamos hablando de un lío horrible. Porque en realidad, entonces, ahí sí hay un problema. Entonces espero que este video te haya gustado y desde luego si quieres que hablemos más de estos temas y si te gustaría sugerir otros temas pues me lo puedes dejar en los comentarios y también te invito a que eh, me apoyes en Patreon para que podamos seguir creando más de estos videos. Y lo otro es que te invito a que te suscribas a este canal, ya somos más de 1.300.000 personas. Así nos vemos en otro video, este fue tu amigo Marco.